Hola, denme un combo clásico por favor Eh, sí, sí, déjame ser, traigo. Dos minutos después A ver, aquí tiene su combo clásico Oiga, ¿le puedo decir algo? Eh, sí, dígame